Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% libre de conservantes y aditivos. Hoy eh, hay unas cuantas noticias de las que hay que hablar, por supuesto, una de ellas seguramente ya la ya sabéis cuál es, pero por si acaso vamos a hacer un poquito de hincapié en, en las cosas que nos traen. ¿vale? Hablamos primero del Cyberpunk 2077, como sabéis hay un nuevo parche que mejora todavía más eh, el juego y viene con las siguientes mejoras, la principal novedad del parche 1.5, la inclusión de la versión para Xbox Series y PlayStation 5 aunque esto es solamente la punta del iceberg ya que durante todos estos meses de silencio el estudio polaco ha dedicado todos sus esfuerzos en traernos una experiencia muy superior a la del 2020 a continuación estas son las mejoras Mejoras en los vehículos y su suspensión. Mejoras generales eh, en la conducción con todos los vehículos. Ahora las, las, eh, las motos. Motocicleta, dice. Aquí estás en el siglo XIX. Motocicleta, por favor. Voy a arrancar mi coche de, de, de, con, con la manivela. Bueno. Lo siento tampoco tengo muy buen humor hoy al final lo contaré porque eh, ahora la moto, las motocicletas tendrán una luz de neón en las ruedas bueno, eso es uno, no es una cosa que me importe mucho la verdad, no es un reinvención en su árbol de habilidades eliminadas opciones inútiles e implementando otras más interesantes esto está muy bien eh, cambios significativos en la inteligencia artificial de múltiples, de multitudes y tráfico. Ahora su comportamiento es más natural y no desaparecen o se quedan todos agachados. Que es una cosa que suele pasar cuando hay disparos a 500 metros y te sales de la zona donde han matado a todo el mundo y te los encuentras ahí agachados. Ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con ustedes? ustedes? ¿Por qué estáis...? Bueno, era por eso. Desde el parche 1.5 podemos cambiar nuestro aspecto desde el espejo del apartamento junto a nuevas opciones de caracterización, peinados, ojos, pinturas, etcétera sigamos, eh, hay un reequilibrio de la economía, de Mike City por ejemplo, ahora los coches son más baratos esto está bien, porque siempre, te, siempre quieres comprar, es que son demasiado caros y luego al final pues como puedes robar cualquier coche, pues no, ahora vas a poder tener un coche mejor eh, por menos dinero, claro nuevos NPCs, con misiones diálogos y romances mejora la interacción es que ya tengo ganas ya de subir para para, para ver el, cómo es va el parche voy a poner además el equipo like no, no, ya, ya está aquí ya. y cuando está en la, aquí ya no hay ya no lo podemos sacar eh, del apartamento junto a nuevas opciones de que bueno, el, los NPCs comisiones diálogos y romances Mejora la interacción con los personajes, incluso podrás despertarte junto a ellos. Hasta cuatro lugares nuevos para poder alquilar y vivir en ellos, con temáticas muy diferentes y elaboradas. Ahora podrás pasar el, al modo caminar con un simple botón. Nuevas poses y mejoras en el modo foto. Ahora podrás tocar la guitarra. Muy bien. Por último se han añadido nuevos DLCs con ropa, armas y complementos para esta. En términos generales estamos ante un juego muy superior a lo que teníamos hasta ahora. ¿no? Un mundo donde decides tu camino, aquí tienes el parche completo también CD Project ha dicho en su Twitter en el CD Project red en punto .es bueno, el CD Project de España dice dicen escucha hay una cosa que puedo decirte sobre esta ciudad o la amas o quieres arrasarla sin término medio me encanta Juan Jesús, es el, el, el que ha escrito el artículo. <ríe> <no me> salía. <ríe> Bien, bueno, ahora vamos a seguir con algo un poquito más eh, interesante. No, vamos a primero a... Sí, sí, vale, vale. ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que en una de las, de las noticias eh, nos, vamos a, nos vamos a perder un poco y en esta no tanto. ¿Vale? Pero es importante, ¿vale? Eh, ya tenéis el Amazon App Store en vuestro Microsoft Store. Vamos a ver qué más nos puede decir el propio blog de Windows.com a medida que la, que, que la computadora, que el ordenador, que el PC continúe desempeñando un papel más significativo en nuestras vidas, continuaremos evolucionando Windows 11 como un punto de conexión entre personas, ideas y creaciones. Hoy nos complace anunciar que las nuevas experiencias para Windows 11 están comenzando a estar disponibles, incluida una vista previ, previa de Amazon App Store. Disponible en los Estados Unidos. Mejoras en la barra de tareas y dos aplicaciones rediseñadas: Media Player y, Not y Notepad. Eh, no podemos esperar a ver qué haces con ellos. Quiero ver lo del Notepad porque tened en cuenta que solo con el Notepad eh, podéis hacer una página de internet. Sí, tal, tal como lo digo. Eh, claro, que también lo podéis hacer con el Python, por supuesto, es, eh, lo podéis hacer, pero el Notepad, si sabéis programar y eso, podéis hacer cosas bastante interesantes. Como digo, por ejemplo, crear vuestra propia página. Disfruta de la prim de la vista previa de Amazon App Store con aplicaciones y juegos seleccionados de Android. En... Eh, Microsoft Store en Windows 11. Windows siempre ha consistido en permitirle trabajar y jugar a su manera, y lo hace. Y lo que hace que Windows, bueno, Windows es la variedad de aplicaciones disponibles para permitirle, eh, para permitirte, permitirle, lo he dicho, viejo, ¿eh? hacer precisamente eso. Desde el lanzamiento de Windows 11, Microsoft Store ha atraído a más creadores y usuarios de todo el mundo hoy estamos agregando a más de mil aplicaciones y juegos más en asociación eh, con Amazon App Store los usuarios de Windows 11 en Estados Unidos pueden acceder a Amazon App Store Preview en Microsoft Store y aplicaciones populares como Audible, Kindle, Subway Surfers, Lors Móviles, Can Academy, Kids y muchas más. Esta experiencia construida sobre el Android y con el apoyo de la tecnología Intel, presenta una nueva categoría de aplicaciones de móviles, eh, tabletas también y juegos disponibles para Windows. Para comenzar con la vista previa, abra, actualice, bueno, aquí ya te dice ya cómo tiene que... Nuevas mejoras en la barra de tareas, muy bien, si le, eh, lo que estábamos hablando antes del, eh, del notepad y también de, del propio Windows, ¿no? Que va a haber pues, nuevas mejoras, aquí lo dice, la barra de tareas es un punto de lanzamiento siempre presente para todo lo que hacemos en, nuestras, en nuestros ordenadores, ¿no? Por, es por eso que continuamos invirtiendo en experiencias que hacen que sea más fácil ver toda la información que necesita ahora y tomar medidas directamente, por ejemplo eh, yo por ejemplo cuando enciendo el ordenador me sale por ejemplo todas las noticias de eh, referentes a Xbox y a las consolas ...y también me sale incluidas... ...también aquí en la barra... ...como van las acciones... Eh, ...si un producto... ...que quiero comprar... Eh, ...dentro de dos meses a lo mejor... ...me va a costar más barato... ...también te lo dice... ...en fin, hay un montón... ...de cosas... Eh, ...el Windows 11... Eh, ...que sinceramente hay muchas personas... ...que todavía desconfían del de Windows 11... ...yo no desconfiaría tanto la verdad... ...con Windows... la perdonad que me, me voy a meter un poco con, con Microsoft... ...vaya hombre... ...esto no lo esperaba... ...no, de, no lo esperaba ahí, ¿no? ...pero siempre se decía que había... Eh, ...que eh, Windows estaba acostumbrado... ...digamos a hacer un Windows malos y luego el siguiente era bueno, o sea, uno malo, uno bueno, después de, del bueno, otro malo, pues parece ser que esta vez ha tocado el Windows bueno, no estamos en, en ese punto con el Windows Vista, ciertamente hay algunas aplicaciones, eh, o mejor dicho, hay cierta interpretación de cómo cómo tiene que ser el sistema operativo que no es compartido por muchos pero como siempre es una cosa que que primero se puede se puede deshabilitar ciertas cosas para ponerlas a tu gusto eso todos los que sois programadores lo sabéis y segundo que bueno no es muy difícil adaptarse a un nuevo Windows, porque precisamente Windows está hecho para que todos eh, todos y cuando me refiero a todos me refiero hasta el más tonto vamos, hasta el más tonto sabe utilizarlo está hecho no y no esto no es por llamar a todo el mundo pero es accesible a todos vale, eso es lo que me, requiere, lo que me quiero referir, vamos entonces es una buena noticia, bueno, que esté la aplicación de App Store de, de por fin, de, en nuestras, en nuestras pantallas, pues mirad que bien, ¿no?, en, nuestra, ¿eh? en nuestro sistema operativo, muy bien, nunca está de más echarle un, un, ojo, ¿verdad?, así que ya, ya sabéis que dentro de poco, porque ahora solamente está en Estados Unidos, pero luego llegará, evidentemente, a Europa, tendrá esas, eh, esas y muchas más eh, cosas nuevas que creo que le irán incorporando, ¿eh? o sea que con Windows 11 habrá que tener ojo porque creo que les ha salido bien y que todavía se puede mejorar. Evidentemente esto eh, pasa un poco como con los juegos, ¿no? como con Cyberpunk, que hace falta una actualización, las cosas van en fin, ya se sabe todo eso, ¿no? Ahora vamos a hablar de la Tito Phil que se quiere sacar la billetera otra vez. Bueno, vamos a ver en qué quiere qué quiere comprar ahora. Vamos a ver. Eh, Platinum Games, bueno, Platinum Games, venga, venidos conmigo. Está bien, ¿no? Platinum Games. Bueno, pues Platinum Games eh, abre la puerta, hay que decirlo, a ser adquirido lo cual no quiere decir que sea, eh, que diga, Tito Fui cómprame, no, está abierto a sugerencias, está abierto a ser comprado. Pero es importante algunas cosas que se dicen en este artículo, por ejemplo, <ríe> eh, Atsuji Atsushi Inaba, eh, comentó en una reciente entrevista con el medio VGC que Platinum Games no estaría negada a una futura compra por parte de los grandes de la industria aunque por supuesto que habría por lo menos una condición para poder llevar cabo, a cabo esto bien la, la condición ya os la digo es eh, eh, libertad creativa ¿Quién puede dar libertad creativa? Microsoft. Por eso se habla de Microsoft y no de otros. Lo más importante para nosotros es contar con la libertad para continuar creando los mejores, eh, creando los juegos que queremos hacer lo que escucho acerca de las recientes adquisiciones, no creo que Microsoft empiece a microgestionar Activision al punto en el que le quiten toda la libertad no pero toda la basura que sí que tiene sí que hay que eliminarla evidentemente en la compra de Activision, aquí tengo que decir aquí tengo que ser muy claro si, si os estáis si estáis siquiera diciendo que eh, Microsoft son unos tiranos porque el día de mañana sean capaces de echar a toda la junta de, directiva os recuerdo que la propia junta directiva ayudaba a eh, que ha sido la que ha mantenido al Bobby Kotick y también os recuerdo lo que ha hecho Bobby Kotick por no hablar de lo que presuntamente también podría haber hecho y que esa precisa junta directiva eh, los respaldó así que eh, que 56 culos viejos eh, con gustos bastante cuestionables se vayan por la puerta de atrás, yo por lo menos no voy a ser el que me queje. Al fin y al cabo, esta gente ni siquiera son los que hacen los videojuegos. Los que hacen los videojuegos son después los que pagan el, el, las malas políticas y esa cultura. ¿Cuán cultura, Bobicotti? ¿Cuán cultura? Personajes como, como tú no tienen cultura. Además añadió sobre la compra de Activision Blizzard King por parte de equipo. Creo que va a haber mucho respeto mutuo y creo que Activision será capaz de continuar haciendo lo que hacen mejor. Y tanto. Y lo harán incluso mejor porque ya están además eh, respaldados, bien respaldados. Eso es también lo que resulta más importante para nosotros al final del día, cualquiera que sea la forma que tome para nosotros y nuestra compañía, así que no rechazaría nada, siempre y cuando nuestra libertad sea respetada. Al hilo de esto hay que coger y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es Platinum Games y qué juegos tiene? Y entonces, hoy yo me he llevado una gran noticia. <risa> Platinum Games es, eh, como digo, una desarrolladora de juegos. Por ejemplo, el primer título de Platinum Games eh, lo desarrollaron para Sega, que es el distribuidor de este juego, que ahora mismo no lo tengo aquí, lo tengo arriba, que se llama Mad World para los que no, conoce, no conozcáis Mad Wolf es un juego de Wii hipersangriento el juego está el juego, yo creo que he puesto imágenes de este juego en, en, en el canal y, y, y es un juego la verdad que con mucho gusto porque el juego todo es como un cómic todo es en blanco y negro salvo una cosa la sangre y las maneras de matar bueno bueno, también está el amarillo ahí para la eh, precaución nuevamente el rojo para los explosivos pero son y bueno, y diréis ustedes bueno y qué pasa que la Wii no tenía color o, o no tenía potencia no es que el juego está hecho así de esa manera si tú pones eh, todo blanco, como un cómic, evidentemente cualquier color, ya está, este tiene que estar con el vecino, entonces todo, el rojo resalta más a los ojos de un espectador, ¿no? el, el, el, el, el rojo resalta mucho más. Bueno, pues también tenemos juegos como bayoneta. el primer bayoneta. Distribuidores: Sega, Nintendo. Estuvo en PlayStation 3 y equipos 360, en Wii U también, en Microsoft Windows y en Nintendo Switch, por supuesto. Desde el 2009 hasta el 2018 de Hideki Camilla. Luego tenemos, por ejemplo, Infinite Space, Banquis, Anarchy Reigns eh, o Reigns. Eh, The Wonderful 101 Los Maravillosos 101 Para Konami De Playstation eh, Salió en Playstation 3 Salió en Xbox 360 Y en PC De Kenji Kenji Saito Saito, La Leyenda de Cora, Una gran serie Salió nuevamente para todas las plataformas realmente. Ah, no, para Nintendo no salió. Y era de Activision. Bayonetta 2, que ya tenemos para Windows, para Wii U, perdón, y para Nintendo Switch. Desde el de 2014-2018. A mí me parece que se tienen que actualizar yo creo que bayoneta 2 está en, eh, en, en Xbox y en PlayStation ¿no? corregidme si, si me equivoco pero es que aquí no lo pone me llama la atención pero bayoneta 2 bayoneta 2 no está en sí que está yo creo que sí que está bueno, dice que no está pues nada eh, transformes Devastación, Star Fox Zero, Star Fox War, desde luego la compra sería muy buena, estaría comprando unos grandes, grandes títulos, eh, Star Fox, Fox Zero, Star Fox War, las tortugas mutantes, eh, mutantes en Manhattan, vaya, es un juego del 2016 de Keti Saito. ...está para la Playstation 3... ...para la Playstation 4... ...para la Xbox 360... ...y para la Xbox One... ...y para PC... ...es de Activision... ...en fin... ...luego tenemos el... ...conocido Skullbone... ...cancelado... ¿eh? ...de Hideki Camilla que ahora... ...como cambian las cosas... mi ...Hideki cómo cambia las cosas y de aquí ves como no se puede llevar uno mal con quien luego después eh? bueno vamos a ver si, si el scoutbound va a ser si sí, evidentemente yo creo que sí pero bueno hay por ahí voces que dicen que que no que el que al final con la unión esta va a sacar el escalón bueno pues, y lo sacan, mira, un juego, un juego nuevo, un juego. Vale, un juego bueno. Otro juego más para poder disfrutarlo ¿no? ¿Qué problema hay? ¿no? Scalebone eh, de Microsoft también. Eh, bueno, sí, fue cancelado, evidentemente. Luego tenemos el Niel Automata para Square Enix, es este decir, sí que se terminó y. Está en la PlayStation 4, está en Microsoft Windows y está en Xbox One. Eh, el Astral Chain, que lo tenéis, eh, que es de Nintendo. Luego lo tenéis para eh, la Nintendo Switch de 2019. Y ya terminamos en los últimos años en los que tenemos Bayonetta 3, que saldrá este año, el 2022, para Nintendo Switch. Gran, gran juego primero voy a decir una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de Bayonetta 3 y es poder utilizar monstruos de, que salen del pelo, hay que recordar que, que muchas veces ellas, eh, Bayonetta se cubre con su pelo ella tiene una gran melena y ahora me estás diciendo de que de esa gran melena va a salir eh, una trenza, un alargamiento donde a lo mejor pues se forma una araña gigante o un monstruo gigante y vas a poder estar luchando con bayoneta y con el monstruo increíble, es, muy, es buenísima o sea, me, me gusta ya la prerrogativa vamos la lo que me están vendiendo ya y lo que he visto hasta ahora pinta muy muy bien y luego tenemos también el Babylon Falls que está a definir, es de Square Enix, a ver cuándo saldría, para PlayStation 4 y para Microsoft Windows, o sea, para, para PC, no, prácticamente. Project GG, a definir también, de gidémica eh, Camilla, y Control Brick de Devolver Digital, también a definir cuándo va a salir, que saldría para PC. Y para xbox series x y series s estos son los juegos que tiene platinum games estos son los juegos eh, que han hecho no hay ni un solo bueno hablar algún juego que a lo mejor conozcáis más y hay algunos que no conozcáis nada pero yo creo que hay una gran cantidad de juegos que, que sí que conocéis no por ejemplo, Bayonetta lo conocéis, y el Mad World, Dios, es que ese juego es increíble. Es de 2009 y es un juego increíble. Bueno, pues nada, esto es en cuanto a las noticias. Como dije al final del vídeo, eh, iba a decir un par de cosas, pero yo creo que se ha alargado bastante así que nos vemos en un siguiente capítulo si preguntáis ¿por qué llevo borro, porque llevo gorra? primero, porque tengo estilo segundo, porque sencillamente quiero y tercero, porque a diferencia de Cochino Manuelas que lo llevo todo el año yo lo llevo en invierno y no es para tapar vergüenza porque no me estoy quedando calvo por suerte ...pero si se usa... ...si se abusa mucho de, de los sombreros... ...mal, eh... ...eso... ...pregúntenselo a Rafa Nadal, eh... ...háganselo ver... ...los sombreros son solamente... ...para invierno... ...o si quieres parecer un guiri... ...en, en Egipto... ...así que... ...bueno, nos vemos... ...ya con esto... Hasta el próximo vídeo amigos.